La enfermera y la vaca, la enfermera y la vaca Ay, oh, el de río, enfermera y la vaca La vaca, el perro llega el gato, la vaca, el perro